Vendedores de vegetales del mercado público de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes que en varias ocasiones han sido maltratados por la policía municipal que en horas de la noche acude a dicho mercado y recoge toda la mercancía que están en los puestos de ventas. Anoche como a las nueve y media de la noche, el señor síndico, en conjunto con los ladrones que tiene aquí de la policía municipal, fueron allá... Y se llevaron todas las mercancías que nosotros teníamos, ajo, cebolla, papa, tomate, lechuga, berenjena, zanahoria. Y no aparecen partes la mercancías. Nosotros fuimos al cuartel, vinimos aquí al ayuntamiento, fuimos a la fortaleza, fuimos al cuartelito, fuimos al vertedero en todos lados buscando nuestra mercancía, no aparecen parte Y nosotros somos padres de familia. Nosotros cojamos la mercancía fiar para pagarle el paso, según se vaya vendiendo. Y no dicen, nada, ni nada, ni nada, nosotros vinimos aquí. ...a decirles que no busquen nuestra mercancía... ...y no nos quieren hacer caso ni nada... Cuando nosotros hacemos llamado ...al señor y síndica, a las demás autoridades... ...que nos ayuden y nos busquen nuestra mercancía... ...que nosotros lo que queramos es trabajar... ...nosotros somos gente jóvenes... Y, tenemos, ...y somos padres de familia... ...yo tengo dos niños de Mantenay... ...que yo lo que me quiero es buscar mi comida tranquilo... ...yo no quiero hacer más nada... ...ni quiero robar, ni quiero ni nada... ...buscarme mi comida tranquilo y tranquilo y tranquilo... ...yo no quiero más nada... Últimamente a las 10 de, de la noche ellos fueron... ...como ladrones... Que, que eso es lo que significa, ellos fueron, tiran todos los tomates, tiran toda la mercancía, eh, un valor de, como de 15 mil pesos a mí de mercancía, me cogían y, y andábamos, andaron, fuimos al fuimos vertedero, fuimos aquí en el ayuntamiento, no aparece la, la mercancía en paz, yo lo que quiero es que me aparezca mi mercancía. NTN, su noticiero regional, Robinson Palancó.